La semana pasada la Asamblea Legislativa de Cochabamba aprobó la Ley de Emergencia Departamental que destinará a un millón de bolivianos a la atención de 18 municipios afectados, principalmente en el ámbito productivo. Las afectaciones han sido en el trópico principalmente banano, eh, piña eh, y en el caso de Cono Sur eh, son eh, de papa, hortalizas, eh, algunos granos y en el caso de la región andina lo mismo, no, eh, generalmente papa. Eh, algunas eh, hortalizas, eh, algunas eh, gramíneas que han sido afectadas. ¿no? Eh, en realidad, de todas las afectaciones que tenemos, varían. Padilla señaló que una vez se tengan los recursos, se destinará el 90% de los mismos a la compra de fertilizantes de YPFB para entregar a los productores. Una vez que ha entrado en producción, estamos adquiriendo eh, de YPFB para todas las emergencias, el caso de la URI. Eh, eh, han sido aprobados eh, en este, eh, para esta gestión, según a la asamblea, de un millón de bolivianos, los cuales van a ser destinados fertilizantes y semillas. El restante 10% será destinado a la compra de semillas, informó la autoridad.